¿Cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes El día de hoy súper emocionado porque estoy con un tema bastante interesante creo yo El título dice ¿Cómo se enamoran los hombres? Pero este video no es un tutorial para las mujeres para explicarles cómo qué deben hacer para enamorar a un hombre, no Es más bien una explicación del proceso que se lleva a cabo desde que un hombre vea a una chica hasta que se enamora de ella ¿Por qué? Porque me di cuenta en varios de mis videos que muchas chicas no, realmente no conocen cómo funciona este proceso porque piensan que los hombres nos enamoramos del mismo modo en que se enamoran las mujeres y eso es completamente erróneo tenemos mentes diferentes y los hombres y las mujeres se enamoran y funcionan de forma completamente diferente estos comentarios, bueno, eh, todo eso surgió porque en varios de mis videos hago mucho énfasis en la cuestión de que las chicas se deben de cuidar y más que nada mejorar a sí mismas. También los hombres, también los hombres lo deben hacer. Pero eh, vaya, cuando hablo de que las mujeres tienen que mejorar, eh, es por el hecho de que eh, los hombres se fijan mucho más en la cuestión visual, en la cuestión física que las mujeres. Sí, yo sé que hay muchas mujeres, todas las mujeres me van a decir que también se fijan en el físico. Pero cuando se trata de decidir, o si quieren estar con una persona a nivel más íntimo o incluso emocional, eh, la cuestión física no juega un papel extremadamente importante. Es decir, es totalmente posible que un hombre sin ser atractivo, incluso podemos decir que un hombre feo, sin estatus económico, sin estatus social, sin dinero, sin absolutamente un cuerpo de físico-culturista, sin todas estas cosas, es capaz de enamorar a una mujer que pudiera tenerlo todo. Es decir, podría ser una celebridad, podría ser eh, la reina de Inglaterra, podría ser quien sea. ¿Por qué? Porque lo único que necesita un hombre para enamorar, enamorar a una mujer es saber llegar y despertar sus emociones. Entonces las chicas dicen, sí, yo también me fijo en, los fí en el físico y, y me gusta que sean así, así, así. Ok, sí, pero al momento de la hora, cuando llega un chico con esas cualidades, si ese chico no es capaz de despertar emociones, no te vas a sentir atraída a esa persona. Y eso pasa mucho, muchas veces, de repente ustedes a lo mejor han visto a un chico en el bar o en el antro Que está súper guapo, súper galán, lo que ustedes quieran Se acerca a ustedes, empieza a hablar y de repente ustedes sienten como, como que ¿qué pasó? Como que la magia se fue, como que algo simplemente y sencillamente se apagó, así ¡pup! Como si nunca se hubieran sentido atraídas por esa persona. ¿Por qué? Porque ustedes se hicieron la idea, se sintieron atraídas, pero al momento en el que esa persona tenía que despertar una emoción en ustedes, no sucedió, no lo logró, y entonces ustedes pierden interés. Pero, sin embargo, de repente ustedes ven a un chico que no les agrada mucho, no les gusta, pero el chico les empieza a hablar. Y ustedes están así que, no, no, ya vete, y, y empieza a decir cosas, y empieza a, a platicar, y entonces dice cosas que de repente... Te suenan por acá, te suenan por acá, te suenan por acá y cuando menos te esperas ya estás en una conversación en donde te sientes a gusto, te sientes cómoda. ¿Por qué? Porque está despertando emociones, está despertando eh, sensaciones dentro de ti. Y cuando un hombre es capaz de hacer eso, es capaz de enamorar a cualquier mujer. Sin embargo, eso no pasa con los hombres. ¿eh? Con los hombres somos completamente visuales, entonces el primer filtro para llegar a interesarnos en alguien es el físico. ¿Ah? Si ustedes piensan en cómo se han dado la, en la historia de la humanidad las parejas, se darán cuenta que la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, el hombre siempre es el que tiene que tomar la iniciativa Es el que tiene que dar el paso adelante Es el que tiene que ir y hablarle a la chica Pedirle su teléfono, eh, invitarla a salir, etcétera, etcétera Es decir, conquistarla ¿ja? En algunos casos muy especiales Las chicas toman la iniciativa, van y le hablan al hombre que le gusta Pero eso pasa en casos, casos muy raros Entonces, generalmente en el mundo El hombre es el que tiene que ir y obviamente como los hombres no pueden simple y sencillamente ir y hablarle a todas las chicas para ver cuál les gusta más su personalidad y demás, necesitamos, necesitamos un filtro. Y ese primer filtro es el físico. El proceso por el que pasa un hombre antes de enamorarse es el siguiente. Vemos a una chica en la calle. Vemos a muchas chicas en la calle. Pero de pronto, de pronto hay una que nos llama la atención por alguna razón. A lo mejor está vistiendo un poco más sensual, a lo mejor eh, tiene mejor cuerpo, a lo mejor es por, por la edad, a lo mejor tiene la misma edad que nosotros, eh, a lo mejor eh, tiene el cabello más cuidado, eh, a lo mejor sus rasgos eh, físicos son más femeninos que otros, etc. Lo que sea. Estamos haciendo un análisis instantáneo, escaneando a esa persona para saber si nos sentimos atraídos o no si es un check, si des una señal verde y decimos ok esa chica se ve bien nos acercamos un poco más, un poco más y un poco más y entonces empezamos a poner más atención a los detalles algunos hombres se fijan más en ciertas cosas que en otras otros hombres no se fijan mucho esto depende obviamente de cada persona porque algunos hombres son más exigentes de acuerdo a sus estándares de vida es decir, eh, si es un hombre que se cuida, que es, no toma, no bebe, no, no fuma, hace ejercicio, lleva una vida saludable, eh, le gusta su trabajo, le gusta lo que hace, ayuda a la gente, etc., etc. Obviamente va a ser mucho más exigente en lo que elige. ¿Por qué? Porque es la forma en la que vive. Mientras que otras personas, pues, debido a que llevan un estilo de vida mucho más, mucho, muy, mucho más diferente, ¿eh? perdón. Eh, pues, simple y simple, con que esa mujer les guste o le guste algo a esa persona, la van a elegir, ¿por qué? Porque a lo mejor no tienen muchas opciones, ¿por qué? Porque a lo mejor sienten que ese hombre se siente como, como si no, tu, no pudiera elegir dentro de muchas mujeres Entonces, si puede elegir una o dos, va a tomar la oportunidad porque va a sentir que no es lo suficientemente bueno para presentarse o para ir por otras, algo mejor entonces todo esto pasa por la mente del hombre, todo, todo eso, pero es obviamente en segundos. Es, esa chica me gusta, pero no porque me haga caso. O esa chica me gusta y se ve que es buena onda, le voy a hablar. O esa chica me gusta, pero se ve que solo le gustan los hombres con dinero. Todos estos eh, prejuicios los hacemos en cuestión de segundos. Y cuando por fin, por fin vemos a una chica que creemos que es compatible con nosotros, la vemos la escanamos físicamente, nos gusta, sí, sí, sí, sí, sí, Ok, vamos a hablarle. Y entonces vamos y le hablamos. Pero le hablamos no con la intención de enamorarnos. Esto no pasa. Las cosas no suceden como en los cuentos de Disney. Los hombres no pensamos en, oh, quiero conocer a una chica para enamorarme y tener una vida juntos y casarnos y tener hijos corriendo en nuestro jardín. No. Hay muchas chicas que piensan en eso en el momento en que ven a alguien que les gusta, pero los hombres no funcionan así. Lo que funciona en la mente de los hombres es una cosa, sexo. La mayoría de los hombres, la mayor parte del tiempo piensa en eso. Y cuando ven a una chica y les gusta, lo primero que le viene a la mente es sexo con esa chica. ¿Ah? Entonces, vamos, le hablamos, conversamos, bla, bla, bla, bla, Se ríe, vemos que las cosas empiezan a fluir, hay química y entonces pedimos teléfono. O su contacto su facebook whatsapp lo que sea seguimos el contacto pero mientras eso sucede muchos hombres al igual que muchas mujeres tienen otras opciones sobre todo hoy en el 2019 las cosas pues son así eh, y cuando digo tiene otras opciones quiere decir que lo mismo que está haciendo contigo lo hizo con otra chica tal vez la semana pasada o el mes pasado o el ayer, o hace una hora, o lo hará con otra chica en una hora más, en fin, eso pasa, Ajá. entonces los hombres tienen varias opciones, las mujeres también tienen, algunas también tienen varias opciones, así, es así como funciona, entonces el hombre te pide el teléfono, pum, ok, estás en la lista de candidatas, después te va a hablar, va a platicar, te va a invitar a salir, con el objetivo de acostarse contigo. Obviamente, aquí depende de cómo las mujeres manejen sus cartas. Porque lo he dicho muchas veces, el objetivo de un hombre es llevarte a la cama. Entonces, si tú le das eso en la primera cita, él realmente no tiene una razón para seguir viéndote. A menos que sea para seguir teniendo sexo o porque realmente le haya gustado mucho. Pero no existe una razón coherente o lógica en su mente para decir me voy a comprometer cuando ya obtuvo lo que quería. Por eso siempre les digo a las chicas que traten de jugar la carta del sexo muy, muy sabiamente, porque esa es la única carta, la última carta que tiene. Y si, la, y si la, la juegan al principio del juego, el juego está acabado. Ya no tienes más cartas que sean más poderosas que esa, porque ¿qué, qué les vas a dar? ¿Qué le vas a ofrecer a ese hombre para que, para que se quede contigo si ya le está el sexo? Es, no es como que le das el sexo y después, ay, ven, conóceme, tengo una personalidad súper increíble y soy súper buena onda y te voy a tratar como un rey. No, le das el sexo, él está contento, cumplió con su propósito y se va. Entonces, es por eso que tienen que jugar esa carta de forma muy, muy sabia. Entonces, regresando al punto. Te invita a salir y... Mientras está en el proceso de conseguir lo que quiere, que es el sexo. Obviamente no tiene otra opción más que conocerte. Platicar contigo, saber lo que haces, sentir tu energía, eh, convivir, compartir tiempo juntos. Y todo ese momento, en todo ese tiempo, él está evaluando si vale la pena intentar algo más. Todo ese tiempo él estaba hablando, ok, esta chica no, yo creo que solo es para sexo y ya, así que cuando la consiga, de aquí me voy. O, ah, esta chica se ve que es diferente, se ve que es especial, pues vamos a ver qué tal se dan las cosas y a ver si después del sexo pues igual podemos seguir viéndonos o a lo mejor puedo intentar algo más. Cualquier cosa así. Um, todo este proceso de pensamiento sucede evidentemente en segundos mientras él te está conociendo. Después, cuando tú finalmente decides, ok, es momento de acostarme con él, bueno, tienen sexo y él decide, ok, el sexo fue bueno, fue regular, fue malo, lo quiero intentar otra vez o no. Eh, ¿Me interesa para tener algo más que solo esta cuestión pasional o no? Y obviamente todo eso depende de cómo se hayan dado las cosas entre ese chico y tú. Y obviamente cuánto tiempo tardaste en dar, en jugar esa última carta, ¿no? De acostarte con él. Um, y después, después... Hasta este punto él ni siquiera está pensando que está enamorado de ti, ni siquiera se le ha pasado por la cabeza. Muchas mujeres empiezan a desarrollar sentimientos cuando se acostaron ya con un hombre, es decir, es normal para una mujer que si ya tuvo, eh, se acostó con alguien una, dos, tres veces, eh, pues empieza a sentirse eh, un poco más vinculada con ese hombre porque por, por la cuestión íntima que han compartido y eso es normal no es que estés mal la cabeza ni que estés loca es simplemente la química que está causando cuando una mujer está teniendo Sexo con un hombre, y si el sexo es bueno, y si la, los orgasmos son buenos, esa dopamina, esa serotonina que se segrega en el cerebro le está diciendo al cerebro, esto es bueno, esto es, esto es felicidad, esto es algo increíble, queremos esto todos los días, así que cualquier cosa que te esté dando esto, tienes que darlo, tienes que eh, mantenerlo. Y entonces eh, esa química que sucede en el cerebro de una mujer le está diciendo, ok, este chico es lo que, es lo que te está provocando esta sensación, entonces quédatelo, tienes que hacer que se quede porque queremos tener esta sensación constantemente y entonces eso es el sentimiento de enamorarse que en sí no es amor como tal, es como el enamoramiento y en las mujeres se da mucho más rápido que en los hombres entonces Mientras las mujeres ya se empiezan a enamorar después de haber tenido dos o tres eh, sesiones de sexo, los hombres apenas están entrando en la cuestión de que, ok, eh, pues sí, me gusta eh, acostarme con ella, lo, me la paso bien, pero no estamos realmente todavía seguros de que queramos algo más serio o de que ya estemos enamorados, mucho menos. Entonces el proceso es mucho más lento, y es por eso que siempre en mis videos les digo a las chicas jueguen sus cartas correctamente, no se avienten a los hombres, dejen que eh, sea un, un reto para ellos. ¿Por qué? Porque mientras más un hombre lo considere un reto, más tiempo y energía va a invertir en ti, y eso es algo que los hombres valoran mucho. ¿Por qué? Porque nuestra mente dice, ya invertí tiempo, dinero energía he estado viendo a esta chica por dos meses no hemos tenido nada de nada y no puedo no me puedo rendir ahora si lo tengo que lograr porque lo tengo que lograr y entonces sigue y sigue y entonces en todo ese tiempo ustedes tienen bueno obviamente le estás dando el tiempo de conocerte de, de, de, de, de, de mostrarle que eres un ser humano con muchos beneficios con muchas cualidades etcétera etcétera y es la forma en la que puedes hacer que él se acerque más a ti y que se interese en algo más que una cuestión puramente carnal. Eh, y ya después, después, después, entonces empieza el hombre a sentirse mucho más interesado en esa chica, a preocuparse, a cuidar de ella, a involucrar más sentimientos, a invertir más energía, más tiempo y bueno eventualmente se enamora. Pero como podrás darte cuenta el proceso es muy diferente que el de una mujer. Las, muchas mujeres dicen, ay es que eh, un hombre te va a creer o te va a amar como eres. No. Dejemos algo claro, el amor proviene de la admiración de una persona por su pareja. Es decir, cuando tú admiras a alguien, sientes amor por esa persona. Y bueno, obviamente esa admiración se mantiene mientras están juntos por mucho tiempo. Pero después las parejas ya llevan años juntos, se casan, tienen hijos y lo que Sucede con muchas personas es que las personas, sobre todo cuando se casan, es que llega un, hay un momento en la mente del, de las parejas en el que dice Ok, ya me casé, ya, lo logré, misión cumplida, ahora me puedo relajar. Es como, se sienten como si hubieran estado, es, estado escalando el monte Everest y cuando se casan es como haber llegado a la cima, así como ya, llegado a la cima, ya, ya. Trabajo hecho, ya no tienes que hacer nada en lo absoluto. entonces, ¿qué pasa? Que las parejas empiezan a relajarse. Y, eh, si antes las parejas empezaban... Si antes el hombre o la mujer hacían ejercicio, cuidaban de sí mismos, se mantenían eh, estudiando y, y mejorándose constantemente, se casan y de repente ¡pum! Lo dejan de hacer. ¿Por qué? Porque ya, ya tengo a mi pareja, ya, ya tengo a mi esposo o a mi esposa, ya no necesito eh, impresionar a nadie. Y entonces dejan de mejorarse, y no solo físicamente sino profesionalmente, personalmente y de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se deja de mejorar, cae en la mediocridad. Y cuando una persona cae en la mediocridad, a menos que su pareja también haya caído en la mediocridad, entonces los dos cayeron en una relación mediocre y entonces, pues, nada va a pasar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que ambos se pongan de el cuerno y ya la vida continúe pero si están en una relación en la que uno de ellos que cayó en la mediocridad pero el otro sigue dándole y dándole y se mejora y, y se propone y tiene metas y tiene ambiciones va a llegar un momento en el que va a voltear a ver a su pareja y ya no va a haber admiración ¿Por qué? porque se va a dar cuenta que su pareja se dejó de mejorar hace mucho tiempo se ha descuidado y ya no existe ningún crecimiento en, ningún, en ninguna área. Entonces, ¿qué pasa? Que esa relación está muy propensa a quebrarse en nada de tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que se ha estado mejorando constantemente está abierta a posibilidades. Es decir, en el trabajo, en, en la escuela o en la, en la calle, en cualquier lugar, puede conocer a alguien por la que puede sentir admiración por esa persona. Quizá a un colega del trabajo, quizá a alguien que conoció en alguna reunión, cualquier cosa. Puede conocer a alguien que se ve que está mejorándose a sí mismo, que está mejorándose constantemente, y entonces sentir admiración por esa persona. Y si tu pareja siente admiración por alguien más, es muy probable que empiece a sentir sentimientos por esa persona, sobre todo si su pareja, si su esposo o su esposa se han dejado por completo es decir, se han dejado de mejorar es muy fácil si tú te pones en la situación vas a decir, ok, mi pareja pues ya se abandonó a sí misma no ha estacionado nada, mediocre total aquí mi compañero de trabajo pues le va bien, este, veo que se va al gimnasio, eh, es exitoso, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a ver la admiración por otra persona y ahí es cuando las infidelidades pasan. Ahí es cuando las, las relaciones se quiebran y es cuando no hay vuelta atrás. Y es por eso que en muchos de mis videos siempre les digo, mejorense a sí mismos. Nadie te va a querer como eres. Es decir... Te van a, se, en ese momento se fijan en ti porque algo de ti les gusta pero las personas están en constante crecimiento y si tú no estás también creciendo entonces esa persona te va a sobrepasar al, momento, al, al, al punto en el que te va a voltear a ver y va a decir sigue siendo lo que eras cuando te conocí, no, has, no, te has mejorado, no, no, nadie, no, has cambiado, sigues siendo la primera persona mientras que yo he estado haciendo muchas cosas para ser una mejor persona. Entonces, no, me interesa estar con alguien que sigue estancado hace 10 años o hace 5 o hace lo que sea. Y entonces, pum, se va. Quítense esa idea de que la persona que te quiera te va a querer como eres. no, La persona que te quiera te va a querer... Tanto como tú te quieras a ti misma. Y si tú no te mejoras cada día, no te mejoras constantemente en cada área de tu vida, es porque tú no te quieres. Piensa de esta forma. Cuando quieres a alguien, quieres lo mejor para esa persona. Quieres que le vaya súper bien, que tenga una salud excelente, una vida excelente. ¿no? Lo mismo debería de suceder contigo. Si tú no te quieres vas a querer lo mejor para ti y vas a luchar y vas a trabajar y vas a mejorarte para tener lo mejor pero si no lo haces es porque no te quieres y entonces ¿por qué alguien más te va a querer si tú no eres capaz de quererte a ti mismo? <risa> Termino con esa frase, espero que les guste este video déjenme sus comentarios qué piensan al respecto, realmente quiero escuchar sus opiniones eso es todo, yo soy Cristian, denle like si algo de, algo de este video les pareció interesante, compartan el video con aquellas personas que sienten que se están olvidando un poco de sí mismas. ¿no? A veces es bueno darles unas bofetadas para que despierten, para que se pongan de pie y sigan trabajando y mejorándose a sí mismas. Y bueno, si tienen algún comentario, duda, pregunta, dejen los comentarios, contáctenme en las redes sociales si algo les interesa. No olviden checar la descripción porque ahí siempre dejo sorpresas, eh, regalos, eh, información que les puede servir. Y bueno, eso es todo. Yo soy Cristian, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!